Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Eh, vamos a dar inicio a este conversatorio de violencia de género y políticas de despatriarcalización en la Universidad de las Artes. Eh, agradecerles en primera instancia a todas las personas aquí presentes. Tenemos como invitados y participantes de este conversatorio eh, a nuestro vicerrector académico, el doctor Bradley Hilger. Eh, las participantes, eh, ponentes del conversatorio, Laura Angélica cabezas y Natalia Carolina Marcos. Como primer punto, eh, quisiera recordarles el registro de la asistencia que hemos eh, compartido por el chat de eh, esta reunión y les voy a volver a compartir, eh, ya que es importante que queden estos registros de, como evidencias. Entonces, bueno, agradecerles a todas las personas aquí presentes y quisiera darle paso a nuestro querido vicerrector, Bradley Gilles. Bradley, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, muchas gracias, María Fernanda. Gracias también, Natalia y Laura, eh, por participar y por eh, invitarme en, en, en esa mesa. Eh, debo admitir que eh, me siento... Eh, os, quiero dar espacio, o sea, no quiero ocupar mucho tiempo porque no es un día eh, para los hombres blancos cisgénero eh, es un, un día para recordar la lucha eh, que han dado las mujeres y no eh, lo que hemos hecho nosotros. Sin embargo, eh, es importante posicionarme como aliado y posicionar a la universidad como institución solidaria con, con esa lucha. Eh, pienso mucho en, en lo, que dice, lo que decía Juan García Salazar en cuanto a la lucha antirracista, en que realmente no, es, eh, no, no debe ser solo una lucha de los negros, sino también una lucha de los blancos. Que Lo que hacía, le hacía falta a Juan García Salazar era ver a, a blancos saliendo a la calle a defender los derechos de los discriminados, de los esclavizados, etc. Entonces, en, digamos, mi papel en, en esa breve introducción, es eh, ser eso, o sea, hacer es justamente realizar ese acto de solidarizarme con la lucha de las mujeres, conmemorar eh, lo, lo que atraviesan eh, y, bueno, de nuevo manifestar que la institución eh, y sobre todo el vicerrectorado que represento está dispuesto a colaborar justamente con, con esa lucha. Eh, Pienso también en, en lo que dice Marta Lamas sobre la lucha de género, el problema de género en, en cuanto... A, nos dice que primero que hay que, no hay que... No hay que eliminar la diferencia. No estamos aquí luchando solamente para la igualdad en cuanto a derechos, sino también estamos luchando para la igualdad a través de la diferencia, o la, la igualdad a pesar de la diferencia, tal vez. Lo que, lo que eso significa es que hay que pensar desde la misma diferencia. Eh, somos sujetos diferentes, diferenciados, históricamente con privilegios, discrímenes diferentes, y la lucha parte de, justamente de esa diferencia. Eh, y no, no hay que borrar, no, no, no estamos en una sociedad en que podemos hablar de post de post-discriminación sexual. Eh, más bien hay que enfrentar esos temas. Eh, Directamente. Y, hay que, y, y bueno, ahí es, para mí es sumamente importante la existencia de, de, de lo que vamos a lanzar justamente en esa sesión, la mesa de género. Y bueno, yo sé que, que Natalia ha de estar cansada de, de decir que es urgente y necesario transversalizar el tema de género. Eh, pero justamente es, eso es lo que nos corresponde como universidad, es lo, lo que nos corresponde como institución. Y es el, la manera en que nosotros podemos aportar eh, en esa, esa transformación radical que buscamos eh, como sociedad. Eh, quisiera decir una, un, una cosa más que es como eh, máxima autoridad de la universidad. También eh, estaba conversando con María José Casas sobre cómo me hacía un poco incómodo yo estar hablando en el lanzamiento de mes de género. Y tiene que ver un poco con la historia de la Mesa de Género dentro de, de nuestra institución. Y, y bueno, digo, voy a decir eso porque me parece importante, eh, compañeras, que, que, que llevemos siempre a la Mesa de Género como algo independiente de las autoridades. ¿no? Y digo eso porque siento que en algún momento en la fundación de la Mesa de Género eh, inició originalmente como algo independiente de las autoridades eh, de ese momento y que rápidamente ve, vimos cómo las autoridades eh, no solo por su participación, sino por su manera de llevar, de institucionalizar la mesa, eh, modificaron un poco el sentido y, y lo que podría hacer la mesa dentro de nuestra institución. Entonces eh, quiero manifestar de nuevo que, que estamos en otra fase. Eh, en términos institucionales y les invito a mantener esa independencia de la mesa de género eh, más bien cuenten con el apoyo del vicerrectorado académico para llevar a cabo los proyectos. Eh, Natalia, esa es una invitación directa de repensar los contenidos, las mallas, justamente para ya por fin lograr esa transversalización del tema de género. Eh, Cuenten con el apoyo del vicerrectorado académico para llevar a cabo esas cosas, pero no con la eh, imposición en ningún momento, no con el obstáculo, o sea, no, no, no vamos a, a, a llevar a cabo ese tipo de relación como tal vez antes hemos eh, visto en cuanto a la existencia de ese mes de género en, en la universidad. Celebro eh, lo que han hecho hasta ahora porque es fundamental. Eh, para la institución, el trabajo que ya ha hecho la Mesa de Género, la manera en abogar justamente por esa igualdad eh, en la diferencia, eh, ha sido un espacio de aprendizaje eh, tenaz, eh, que a veces duele, y duele porque tenemos estructuras violentas que también lastiman. Entonces, eh, celebro todo lo que han hecho hasta ahora. Les animo a seguir en eso. Eh, reitero el compromiso del Vicerrectorado Académico y de la universidad entera en apoyarles en eso y de generar espacios seguros, espacios dignos para todas las subjetividades y sobre todo en ese día, eh, para las mujeres. Entonces, muchas gracias por eh, permitirme dar unas palabras de introducción en ese, en en ese evento. Eh, de nuevo celebro la lucha, conmemoro con ustedes eh, todo lo que eh, han pasado las mujeres para llegar a, a ese momento y, y cierro diciendo que siempre peco de esos sueños tal vez medio apocalípticos porque siempre pienso que llegamos a, a un fin exitoso cuando ya no hace falta la existencia de la misma cosa. O sea, yo pienso, siempre, ustedes sabrán que hicimos un proyecto en Nigeria. Y, y nosotros dijimos que llegaremos al éxito de ese proyecto cuando ya no hace falta que exista. Yo he dicho varias veces que la Universidad de las Artes habrá llegado al momento, entre comillas, exitoso, cuando ya no existe, porque ya no es la Universidad de las Artes, sino la pluriversidad de otro concepto que, que pensamos desde el sur. Y creo que lo mismo podríamos decir de, de ese día, ¿no? que, que ya por fin, Habremos logrado lo que buscamos cuando ya no hace falta conmemorar esa lucha porque ya estábamos en ese, esa sociedad en que soñamos. Eh, entonces, bueno, eh, cuenten conmigo como aliado, eh, cuenten con la institución como aliada también eh, en, en, en esos esfuerzos. De nuevo, muchas gracias por darme la oportunidad de dar unas palabras y les felicito eh, por ese evento. Muchas gracias María Fernanda, Natalia y Laura. Muchas gracias, Bradley. Eh, importantísimas las palabras eh, que ha mencionado nuestro vicerrector el día de hoy. Eh, como podemos contar con el apoyo de la universidad y directamente el vicerrectorado académico para reactivar lo que estamos buscando todos, la mesa de género. Y qué más importante esta fecha que hemos decidido reactivarla con la participación de todas y todos ustedes aquí presentes. Bueno, eh, ahora me permito presentar a nuestras ponentes del conversatorio el día de hoy. Ella eh, se encuentra con nosotros, nuestra compañera Laura Angélica Jacome Cabezas. Ella es quiteña, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Artes Musicales. Es presidenta del Consejo Estudiantil de la Universidad de las Artes. Estudiante representante dentro del órgano colegiado superior de la Universidad de las Artes por la unidad de Transversal. Aparte es cantante. Y tiene una formación previa en estudios internacionales convención bilingüe en comercio exterior. Formación además en temas de derechos sexuales y reproductivos, diversidades sexuales, feminismo y activismo juvenil. Laura, bienvenida. Tenemos también con nosotros a Natalia Carolina Marcos. Ella es docente e investigadora, nacida en Buenos Aires, Argentina y nacionalizada ecuatoriana. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito. Es docente de la Unidad Transversal y ha impartido las asignaturas Política y Cultura en América Latina, Economía de la Cultura y Naturaleza, Lenguaje y Espacio Público. Es integrante de la Mesa de Género de la UARTES y del Grupo de Investigaciones del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura del ILIA de la Universidad de las Artes. Natalia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias, querida Maffer. No sé si comenzamos con mi ponencia primero o, o primero con Laura. Eh, Podemos darte paso a ti primero, por favor. Bueno, muchas gracias. Un eh, abrazo fraterno a todas, todes y todos los presentes aquí en esta fecha de lucha conmemorativa, una fecha de reivindicación histórica en la cual decidimos precisamente hacer este conversatorio y como bien decía Bradley, el relanzamiento de este espacio democrático plural que ha tenido también muchas idas y venidas y muchos esfuerzos por institucionalizarse que ha sido la mesa de género y es precisamente en este marco que queremos junto a Laura tener este conversatorio en torno a la violencia de género y las políticas de despatriarcalización que venimos llevando a cabo en nuestra querida Universidad de las Artes. Eh, no voy a compartir pantalla, quiero hacer un, un diálogo un eh, poquito más hablado, y bueno, yo quiero hablar sobre lo que ha sido el modelo de educación superior en América Latina, que ha sido un modelo universitario, moderno, eurocéntrico, capitalista, colonial y patriarcal, que Europa exportó a sus colonias. Y este modelo lo que ha generado son culturas institucionales, con rasgos muy propios en un continente atravesado por la colonialidad, tal como lo explicitó Aníbal Quijano, lo que posibilitó sostener y reproducir un tipo de dominación clasista, racista y patriarcal excluyente para las grandes mayorías de las poblaciones latinoamericanas. Este patrón de poder que tiene un origen, como sabemos, específico en el proceso de invasión y colonización de América Latina, creó una superposición de múltiples jerarquías y formas de dominación y explotación que atraviesan también hoy la universidad. Y en este marco es que la universidad produce y reproduce un tipo particular de conocimiento que también va a ser jerárquico, binario, eurocentrado racional, letrado, occidental y androcéntrico, así como una inequitativa distribución de recursos y de derechos en el campo de la educación superior. Magdalena Erdoiza sostiene que en el Ecuador aún persisten brechas de desigualdad social profundizadas por la exclusión social y variables de género, generacionales, étnico-culturales de pertenencia, a pueblos o nacionalidades de discapacidad, sexuales, entre otras, las cuales, voy a citar, afectan el acceso, la permanencia, el egreso y la titulación de las poblaciones tradicionalmente discriminadas e influyen negativamente en el ejercicio y la condición de la docencia, la gestión, los contenidos y prácticas académicas de las instituciones de educación superior. Fin de cita. Sin embargo, hemos visto, sobre todo en el Ecuador, que muchas IEs han realizado más acciones de maquillaje que un cuestionamiento real de las relaciones de poder que generan y reproducen precisamente estas desigualdades de género, así como el sostenimiento de estructuras patriarcales de dominio al interior de las universidades. No obstante, hemos visto además producto de las múltiples luchas de movimientos sociales, el movimiento feminista que tiene un poder muy fuerte, muy potente en nuestra América, hemos visto cómo la universidad también puede ser un fermento de alternativas y de resistencias, un lugar de turbulencias, de disputas, de conflictos, donde la praxis descolonizadora y despatriarcalizadora también tiene lugar. Y esto lo vemos en la actual crítica de docentes, de estudiantes, de activistas, al orden patriarcal que, como dijimos, también permea la universidad. Y esto lo vemos en el contexto de la salida a las calles de millones de mujeres en todo el mundo, al grito del Ni Una Menos y de las masivas marchas de los últimos años. 8 de marzo, entre otros. En efecto, el patriarcado en tanto sistema de dominación masculina no se puede entender en sus mecanismos de producción si no se concibe al espacio universitario como expresión de un tipo particular de sociedad que es clasista, que es racista, que es machista, que es sexista, y que según Rita Segato, voy a citar esta ágora moderna tiene un sujeto nativo de su espacio, único capaz de transitarlo con naturalidad, porque de él es oriundo. Y este sujeto, que ha formulado la regla de la ciudadanía a su imagen y semejanza, porque la originó a partir de una exterioridad que se plasmó en el proceso primero bélico e inmediatamente ideológico que instaló la episteme colonial y moderna, tiene las siguientes características. Es hombre, es blanco, es paterfamilia, y por lo tanto, al menos funcionalmente heterosexual, es propietario y es letrado. Fin de cita. Bueno, quiero compartir aquí con esta introducción unas eh, pequeñas, unas tres láminas. Si me permiten compartir pantalla. Ok. Ok que tiene que ver precisamente con cómo esta, esta violencia de género, esta guerra contra las mujeres, como la va a llamar eh, Rita Segato, que atraviesa el conjunto de la sociedad, y en particular las universidades, se expresa en lo que es las persistentes situaciones de acoso sexual y violencia de género en las universidades. Algunos datos que quisiera traer a colación en esta exposición, es que esta es una problemática que se está explorando y visibilizando en el Ecuador, sin embargo hay un déficit de datos muy fuerte que ayude precisamente a estimar la magnitud del problema. Y esto genera una falsa idea de que el problema no es prioritario, precisamente porque hay un subregistro y una subrepresentación de estos datos. En la encuesta del año 2020 de Relaciones Familiares y Violencia de Género del Ecuador, algunos datos interesantes, el 19.2% de mujeres ecuatorianas eh, han sido víctimas de algún tipo de violencia en el contexto educativo, el 7% de las mujeres en Ecuador ha sido víctima de violencia sexual en el ámbito eh, educativo y por lo tanto hay un subregistro estadístico de este problema que dijimos, que muchas veces está invisibilizado y poco denunciado en las instituciones de educación superior. La encuesta ACIES en el Ecuador, de la cual la UARTES eh, ha formado parte, es una encuesta que ha llevado a cabo la red interuniversitaria feminista contra el acoso sexual, de la cual algunas docentes formamos parte, eh, está presentando algunos datos interesantes, por ejemplo, que 4 de cada 10 docentes mujeres han sido acosadas durante su vida universitaria, 5 de cada 10 estudiantes mujeres han sido acosadas sexualmente, 3 de cada 10 mujeres de personal administrativo y de servicios vivieron acoso sexual en las IES, 7 de cada 10 situaciones de acoso sexual realizadas han sido por docentes hombres y 6 de cada diez estudiantes de orientación sexual diversa han sufrido acoso sexual. Estos datos me parece que son interesantes para ir teniendo justamente una dimensión en términos estadísticos, en términos numéricos, de esta problemática que es muy palpable y que dijimos hay un subregistro estadístico y está fuertemente invisibilizada. Bien, como mencionó Bradley, la mesa de género en la Universidad de las Artes eh, es un órgano que está previsto en la normativa de la CENICIT y que se institucionaliza en nuestra universidad en septiembre de 2018 y está adscrita a la DAESCU. Esta mesa articula el protocolo de prevención y actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual en las sillas que es un protocolo eh, eh, previsto por la Cenecit y que es vinculante para todas las instituciones de educación superior del Ecuador. ¿no? O sea, es, eh, es, tiene un carácter obligatorio. La Mesa de Género visibiliza y apoya las denuncias por acoso, discriminación y violencia de género en la universidad. Desde el 2015 hasta la actualidad cabe mencionar que se han presentado 16 casos en los que se ha activado precisamente este protocolo. La Mesa de Género elabora políticas universitarias y acciones de prevención y sensibilización de violencia de género, políticas de inclusión e igualdad, por ejemplo, el Plan de Igualdad Institucional, que también está aprobado, eh, tiene su eje de igualdad de género en el cual estuvimos trabajando junto con otras docentes. Hemos realizado algunas asambleas universitarias con todos los claustros de la universidad y también articula otros espacios académicos y alianzas institucionales como son por ejemplo la red de educación superior y de género, la coalición interuniversitaria contra el acoso sexual y la red eh, RIFAS tenemos también un convenio con el CEPAM de Guayaquil, que ha sido una instancia de articulación muy pertinente. Y por último, quiero presentar esta lámina que estuvimos realizando junto con María Fernanda Plaza, en términos de una situación quizás de diagnóstico de avances, problemas y desafíos frente a los protocolos contra violencia de género. En nuestra universidad. En términos de avances, evidentemente es un logro que pese a los problemas haya sido aprobada la mesa de género, que esté aprobado e implementado el protocolo de la CENESIT, el plan de igualdad institucional con su eje de igualdad de género, el convenio con el CEPAM que eh, sobre todo ha, ha servido en términos de apoyo psicológico y de la participación en los comités eh, contra el acoso, discriminación y violencia de género, hemos visto como un avance que hay cada vez una mayor visibilidad y confianza de la comunidad académica para denunciar violencia de género, y también vemos como un avance muy positivo el interés y el compromiso de las nuevas autoridades electas en el marco de la autonomía universitaria y del gobierno universitario, que han tenido medidas de cero tolerancia hacia la violencia de género. Ahora bien, en términos de problemas o limitaciones, sin duda... Un problema es que no se termina de institucionalizar la mesa de género, solamente una integrante docente, que en mi caso participa en los comités ADBG, que son los comités ad hoc eh, que estipula el protocolo sobre violencia de género. La resolución de la comisión gestora anterior en la que fue aprobada el, eh, aprobado el protocolo de Cenecit designa la mesa de género para que adapte el protocolo de la UARTES y esto es algo que, que, que debe hacerse eh, junto con eh, otras instancias de la universidad, hemos visto que muchas veces se considera esto un asunto menor o poco primordial. Hemos visto también que hay un desconocimiento o muchas veces una tergiversación del protocolo por parte de la comunidad universitaria y también como uno de los problemas que vemos es el déficit de personal, con enfoque de género y de derechos eh, en diferentes instancias eh, de la universidad. Sobre todo un psicólogo también, una psicóloga clínica ¿no? que, este, eh, que, que, que, que brinde atención este, clínica eh, hacia, hacia sobre todo eh, víctimas de violencia sexual, de violencia de género y que también ayude a aterrizar nuestro propio protocolo. En términos de desafíos, bueno, hay que hacer en efecto una reforma del protocolo de la CENESID y aterrizarlo a nuestras propias, a nuestras propias eh, realidades y las situaciones que hemos visto eh, con la atención de los diferentes eh, comités a vejez se tiene que terminar de institucionalizar la Mesa de Género. Vemos como un desafío también que toda la comunidad académica de la UARTES participe, participe de la Mesa, pero también de los múltiples espacios y actividades para la erradicación de la violencia de género. Necesitamos, por supuesto, una mayor articulación de la temática con el trabajo de cátedra, investigación y creación artística, y... Eh, por último, implementar y aterrizar las políticas transversales de equidad y de igualdad de género. Esto, por supuesto, que no es eh, exhaustivo, no es, este, son, son algunas ideas que venimos este, encontrando a lo largo de, eh, de, este, de este arduo camino y proceso que eh, llevamos a cabo. Bien. ¿Qué quiere decir la despatriarcalización? Bueno, este es un, un concepto que retomamos de la boliviana María Galindo, de Mujeres Creando de Bolivia. Ella dice que Voy a citar, la despatriarcalización representa esa nueva reinvención del feminismo entero porque supone al mismo tiempo un horizonte de lucha no liberal ni de inclusión dentro del patriarcado, sino de desmontaje de este como estructura de poder, una metodología de práctica política que supone la capacidad de decodificar, desmontar, desmantelar los mandatos y estructuras patriarcales y el reconocimiento de un nuevo punto de partida, que es el hecho de que desde el complejo universo de las mujeres, ese proceso de despatriarcalización de facto se está dando. Fin de cita. Y la misma María Galindo, a propósito de estos procesos de despatriarcalización, eh, tiene una, una célebre eh, frase que dice que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar y viceversa. Son dos procesos que tienen que ir de la mano. Bradley recién hablaba ¿no? de los procesos de desracialización de nuestras sociedades absolutamente racializadas en el, en el contexto colonial. Entonces, no podemos despatriarcalizar sin llevar a su vez un proceso de descolonización que tienen que ir eh, de la mano. Y bien, en este marco, ¿qué acciones pueden emprender las universidades para despatriarcalizar el campo educativo? Bueno, por ejemplo, transversalizar un enfoque feminista de derechos humanos, intercultural, de equidad integral en las políticas universitarias, en formación, investigación, titulación, bienestar universitario, vinculación, entre otras, promover la oferta de asignaturas, seminarios sobre teorías feministas y enfoque de género para todo el estudiantado... Las políticas de conciliación, por ejemplo, de maternidad, los usos del tiempo y los trabajos de cuidados, que eh, en este contexto pandémico hemos visto ¿no? cómo, cómo eh, se ha triplicado muchas veces, se ha visibilizado la importancia del trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, eh, y cómo ha recaído... Injusta e inequitativamente sobre el cuerpo de, de las mujeres, por ejemplo, eh, el tema de tener un lactario, una guardería infantil en la universidad, que es una demanda que eh, estamos tratando de implementar. Promover proyectos y grupos de investigación que se enmarquen en la línea de investigación del Vicerrectorado de Investigación y posgrados de Logartes, eh, que, que ha sido precisamente un triunfo, una conquista también de, de muchas de las docentes, eh, que ha sido la línea de investigación sobre feminismo, sociedad y diversidad de sexo genéricas, la articulación entre disciplinas, cátedras, investigaciones y proyectos académicos a través de la interacción entre arte y feminismo, que desde cruces de métodos y técnicas de investigación diversas nos ofrecen unas posibilidades eh, muy, muy ricas, y eh, por último podríamos mencionar articular alianzas con otras universidades y la sociedad civil eh, feminista en términos de, de organizaciones LGBTI, de derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Y finalmente algunas conclusiones con las cuales eh, querría terminar esta exposición, la universidad que estamos construyendo está comprometida con la transformación y la democratización de la sociedad, con el laicismo, la equidad, los derechos humanos, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización de la educación y la sociedad. Entiende la producción de conocimientos y saberes como una herramienta para cuestionar y transformar las estructuras jerárquicas tradicionales, Binarias, occidentales, eurocéntricas y androcéntricas que reproducen históricas relaciones de poder y dominación. Un modelo universitario por tanto no puede ser transformador si no es feminista. Estamos convencidas que la universidad es un espacio de generación de pensamiento crítico y conciencia social claves para la construcción de conocimientos transformadores de la realidad, que debe ir de la mano con las luchas feministas de Ecuador, América Latina y el mundo. Hoy, 8 de marzo, nos sumamos a las convocatorias del Movimiento de Mujeres y Feministas del Ecuador, América Latina y el mundo. Por consiguiente, se trata de acciones tendientes a eliminar los estereotipos de género, promover el respeto de los derechos, de las identidades sexuales y genéricas, personas con discapacidad, pueblos y nacionalidades, combatir la violencia física, sexual, psicológica, económica y simbólica en su contra. En definitiva, la universidad debe constituirse en una institución que aporte a desmontar la violencia histórico-estructural del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Bueno, muchas gracias por escucharme en, en este día de lucha y reivindicación. Muchas gracias Natalia. Eh, importantísima toda la información que nos has brindado, sobre todo esos datos estadísticos al inicio que presentas en tus, en tus diapositivas y todo el análisis que hemos realizado con el trabajo que se ha venido realizando pues, eh, en lo largo de, de estos tiempos. Eh, muchas gracias por todo. Eh, Laura, eh, te doy paso, por favor. Hola, sí, con todos, todas y todos, bueno, estoy aquí justamente coordinando mi compu que a veces se queda cargando un momentito, pero por suerte escuché absolutamente todo. Muchas gracias, Nati, por esta exposición, muchas gracias por haber asistido a este espacio, a todas las personas que nos están acompañando y sobre todo por darle el tiempo y la atención eh, que requieren o ¿no? que podamos conversar de este tipo de cuestiones, sobre todo en lo que a nosotros respecta que es la universidad, que es el espacio que estamos co-creando, ¿no? esa es una de las cosas más importantes que quiero mencionar el día de hoy, que esta universidad la estamos co-creando, porque no debemos olvidar que es una institución que todavía está en construcción, no y todavía nosotros estamos modificando todas eh, las políticas universitarias, estamos haciendo experiencia de lo que estamos poniendo en práctica para saber qué funciona y qué no funciona para nosotros, nosotras y nosotros y pues bueno, el día de hoy yo quería hablar más bien ya sobre un tema de, de, de que vayamos asentándonos ¿no? a nuestra realidad y vayamos hablando, por ejemplo, sobre el tema del protocolo de ADBG que ya mencionó Natalia, sí, y cómo eh, esta construcción nos lleva el día de hoy a que nosotros estemos enfrentándonos a unas circunstancias, a unos desafíos y cómo todavía existe muchísimo trabajo por hacer. Ahora, para esto... Eh, como ya mencionó Nati, nosotros tenemos 16 casos que se han presentado, sí, desde que se implementó el protocolo de ADBG. Ahora, la importancia que tiene el hecho del cambio dentro de las políticas que, se ha, que han servido para que se pueda seguir gestionando este protocolo es lo que hace la diferencia al tiempo eh, en el que nos encontramos todavía manejados por Comisión Gestora al hoy. ¿Por qué? Porque eh, en el momento, sí, en el momento. Eh, recordarán tal vez las personas que en algún, en algún, en algún lugar del tiempo hicieron una denuncia eh, si sí había unas demoras, si sí existieron unos inconvenientes eh, y eso se sí ha, sí ha ido solventando entonces al día de hoy tenemos el, el, el beneficio sí, de, que, de que sea muchísimo más eficiente el proceso, sin embargo como ha dicho eh, Nati, como ha dicho Brandi, también como ha dicho Maffer eh, nosotros somos una realidad específica ahora para poder nosotros hablar sobre la realidad que estamos enfrentando, tenemos también que saber que tenemos una especificidad muy particular como universidad. La Universidad de las Artes, eh, que ya todos sabemos en qué contexto nace, o ¿no? como parte de las emblemáticas justamente en este plan de cambio de matriz productiva en el 2013, exactamente en diciembre del 2013 el 16 de diciembre del 2013, exactamente cuando nace la universidad, y nacen posteriormente también, como por las mismas fechas, Ikiyamia y Unai, eh, corresponde a esta lucha, ¿no? a estas luchas que tuvieron los gestores culturales artísticos durante años, ¿no? y que por fin vieron cristalizado su esfuerzo cuando la universidad nació. Sin embargo, hay que entender que nosotros, nosotras y nosotres, estamos conformando una universidad única en su especie literalmente, nosotros somos la primera universidad que está profesionalizando únicamente las artes. Sí, dentro del Ecuador solo tenemos carreras artísticas. Y aparte de eso, también nosotros tenemos una población grandísima, importantísima, porque somos muy diversos, diversas, ¿sí? que pertenece a las diversidades sexuales, a la, a la población LGBT. Y entonces, en ese marco, hay que entender que nosotras, nosotras y nosotros tenemos unas necesidades que nos están poniendo y que nos están especificando de otras IES, de otras instituciones de educación superior. Algo que yo hablaba en algún momento con compañeros y compañeras representantes de otras universidades cuando tuve la oportunidad, era que con nosotros no ha ocurrido, por ejemplo, que tal vez los grupos eh, de diversidades sexuales están buscando tal vez posicionarse y visibilizarse si nosotros nacimos diversos. Y eso es hermoso, o sea, eso es maravilloso. Nosotros sabemos, tenemos pleno conocimiento que nacimos diversos y aún así sentimos el peso del patriarcado que está ejerciendo esa presión sobre las dinámicas en las que vivimos, ¿no? sobre los espacios que estamos habitando. Sabemos que existen dinámicas de violencia y de poder en los espacios, no solamente para estudiantes, sino también para docentes y para personas que trabajan en el área administrativa. Entonces, ¿por qué es importante decir esto? ¿Y por qué lo rescato? Porque hoy que estamos conmemorando una fecha de lucha, tenemos que entender que esa fecha es de una lucha diversa justamente, ¿no? Tenemos que entender que eh, ahora que estamos juntos y ahora que sí nos ven, entonces es el momento de que justamente podamos hablar de este tipo de cosas, ¿no? Eh, hemos hablado de que es indispensable el tema de transversalizar el género, pero hay que entender que no solamente este diálogo lo deberíamos tener en los espacios de educación superior, no solamente en las universidades, porque si nos ponemos a pensar qué pasa con las personas, por ejemplo, de diversidades sexuales, que han sufrido violencia, discriminación y acoso desde que están en la escuela. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de este tipo de temas, nos damos cuenta de que incluso a la universidad estamos llegando un poco tarde, porque después este tipo de comportamientos simplemente se refuerzan eh, cuando estamos llegando al colegio y después ya cuando estamos en los espacios de educación superior como en el que nos encontramos ahora, están eh, simplemente ya han hecho mella en cada una de las personas que alguna vez atravesó este tipo de situación. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque... Sabemos que existe históricamente una desconfianza institucional hacia todas las instituciones públicas. Sabemos que existe, es así, siempre se habla de que lo público es muy burocrático, es terrible, y nosotros somos una institución pública, ¿no? Entonces, ¿cómo en función de esta institución pública, cómo en función de las herramientas que nosotros tenemos a disposición, podemos hacer que esos derechos se garanticen? ¿Podemos hacer que los espacios sean seguros? ¿Podemos hacer que no exista ya. Eh, mayor distancia, aunque siempre es posible, que no exista mayor distancia entre la población y eh, las herramientas que tiene esta población disponible para poder garantizar sus derechos y sobre todo para ser escuchado. Entonces, eh, aquí es cuando llegamos al tema del protocolo de ADVGN, ¿no? porque lo que queremos es justamente que estas brechas se vayan cerrando. Cada vez más, aquí es donde tenemos que escuchar lo que está diciendo la población estudiantil, la población docente, la población administrativa acerca de cómo está viviendo esta situación. Como bien mencionaba Nati, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en, les, en la encuesta Así es, ¿sí? de la que formamos parte, sin embargo, eh, les cuento, y, y es algo que a mí me dejó muy preocupada, Justamente hace unas semanas tuve la oportunidad de participar en un encuentro, en el primer encuentro que se organizó de universidades sin violencia de género acá en la ciudad de Cuenca, que lo organizó la Universidad Estatal de Cuenca eh, junto con la CEPLAES. Entonces, eh, fue muy interesante porque justamente se reunieron eh, estas mujeres eh, que conformaron y se dedicaron a elaborar la encuesta y cuando empezaron a mostrarnos los indicadores Efectivamente, eh, como dijo Nati, existe una cuestión increíble de violencia, sobre todo mayoritariamente, como comentó ella, de un 7 eh, de 10 ejercida por personas, eh, por hombres. Sin embargo, lo que me preocupó a mí de esto, que de alguna manera ya sabemos que existen estas estadísticas, se siguen manejando, si ustedes se dan cuenta, son estadísticas que no están cambiando, que realmente se han mantenido en el tiempo, ¿no? Las últimas las estadísticas con más distancia en el tiempo, siguen mostrando como un número similar. Entonces, bueno, eso es un primer indicador. Pero eh, a lo que yo quiero ir y que es algo que a mí me preocupó mucho fue que nosotros tenemos mesa de género, hemos tenido desde el 2018 la implementación del protocolo de ADBG que nació de igualdad de la Universidad Estatal de Quito, sí, debido a, a, a un escándalo que hubo a nivel nacional sobre que no se gestionaban este tipo de cuestiones tenemos eh, convenio con CEPAM, tenemos institucionalmente varios logros, pero esos logros, aún así, no nos han permitido que esta brecha, que esta distancia, que esta confianza puedan existir y que finalmente la distancia se cierre. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque cuando nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la encuesta, así es, aunque somos una universidad de una población pequeña, obviamente, casi no tuvimos respuestas. Entonces, al final, eso qué nos está indicando, que aunque nosotros estamos hablando de género en los espacios institucionales, que aunque nosotros estamos creando, sí, que estamos investigando so, perdón, sobre género, que aunque estamos dialogando lo que podemos hacer, todavía tenemos muchísimo trabajo pendiente. Y considero que mucho de este trabajo pendiente está, como digo y vuelvo a decir, en esta distancia que se, se genera de la desconfianza, donde si yo puedo o no puedo acudir a alguien para que escuche mi denuncia. Tengo o no tengo un espacio seguro en la institución en la que estoy estudiando para poder existir y coexistir con las personas que están a mi alrededor sin que yo vaya a sufrir violencia. Entonces, esa fue una de las cuestiones en las que yo me quedé pensando mucho, porque... Como digo, si es que tenemos tantas cosas que estamos implementando, en las que estamos trabajando, lamentablemente todavía está pendiente, ¿no? Que tengamos, eh, que tengamos una conciencia común y que creemos comunidad acerca de este tema tan importante. Que nos deje de molestar, por ejemplo, a algunos compañeros y compañeras que se utiliza la palabra todes, ¿sí? Porque, no es, un, porque, porque es un hecho justamente de poder reconocer a las personas, que están existiendo a la par con nosotros y que merecen ese reconocimiento. Entonces, eh, son pequeñas luchas, ¿no? Entonces, bueno, eh, algo que yo quería también mostrarles, si es que puedo compartir pantalla, a ver si tengo chance, ok. Sí, por supuesto. Sí, quiero que podamos ver, denme un segundo, quiero que podamos ver cómo ha sido el tema de eh, los casos de ADBG para que ustedes se, se puedan dar cuenta de cómo realmente nosotros manejábamos unos tiempos anteriormente y ahora manejamos unos tiempos distintos, ¿no? Porque debemos decir, debemos reconocer que se han hecho bastantes cosas y que existe la voluntad institucional, la voluntad de las autoridades y la voluntad de las personas que están dentro de este tipo de espacios de hacer esos cambios que son necesarios. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. Aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, bueno, no sé si todos pueden ver. Justamente. Ahora, quiero que por favor se fijen, ¿sí? En esta primera página, ustedes lo que van a encontrar son las fechas de la denuncia. Primero, fíjense en esta columna y en la columna que está antes de la final que dice fecha en la que se resolvió. Entonces, si ustedes se fijan, realmente tenemos algunas, algunas cuestiones eh, importantes ¿no? respecto a cómo se manejaba en ese tipo de, cómo se manejaba en esas fechas. Y claro, eso obedece, debemos saber que obedece a un fenómeno en el que nosotros estamos co-creando una universidad en el que existen un montón de cosas por hacer un montón de trámites y este, a veces justamente el tema de, de, de las designaciones que tiene cada persona Quedan a un lado después por lo que está urgente de todavía seguir haciendo. Sin embargo, y a pesar de todo eso, siempre los comités se crearon de la manera más eficiente posible y se ha tenido, eh, y se ha tenido, perdón, voy a subir un poquito el porcentaje de vista que me dicen que no se ve muy bien. No sé si ahí está mejor. Ahí lo pueden ver mejor. Listo. Con todo, veamos si se sube un poquito más. Ahí está. Pongámosle en 80. Siempre se buscó poder conformar el protocolo que en la universidad en este momento está conformado por una persona del órgano colegiado superior, una persona representante de mesa de género, una persona representante de consejo estudiantil, una persona representante del comité de ética. También bienestar universitario y también una persona que nos acompaña debido a, como experta debido a este convenio que tenemos con CEPAM. Entonces, eh, nos podemos dar cuenta ¿no? que, que han existido variaciones en el tipo de fechas. Ustedes se fijan, por ejemplo, aquí en 2019 tuvimos una denuncia que se hizo el 26 de febrero y finalmente pudo resolverse el 18 de septiembre. Entonces, <risa> Entonces claro, podemos decir, ¿qué pasó? Después de eso, claro que han pasado años, claro que se han ido haciendo cambios, claro que nosotros, eh, que se ha seguido trabajando y siempre con la conciencia de que estamos construyendo una universidad, de que estamos tratando de garantizar espacios, entonces eh, se entiende que en algún momento haya existido de manera inherente esta desconfianza, se entiende que en algún momento haya existido de manera inherente esta distancia y sobre todo como fenómeno social, ¿sí? explicando el tema de que la, muchas personas que han sufrido violencia están acostumbradas a esta desconfianza institucional, ¿sí? porque eso ha hecho mella, no ahora, sino desde siempre, porque también vivimos en un contexto en el, que la, en el que la justicia no necesariamente es justa, sino que tenemos un sistema de justicia que también a veces responde a, a diferentes intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se entiende que no habíamos tenido eh, no hayamos tenido como quien dice la confianza para poder hacer esas denuncias sin embargo sin embargo si es que nosotros podemos ir a la última parte de este documento sí perdón ahí está exacto en 2021, ¿sí? a finales de 2021, se designa finalmente una persona del órgano colegiado superior para que pueda representar y formar parte dentro del de, eh, comité de ADBG, ¿sí? porque en ese momento se hizo una denuncia y fue necesario eh, designar a una persona. Nosotros vemos que a partir de ahí hemos tenido cuatro denuncias, lo cual en porcentaje es muchísimo mayor ¿sí? a los anteriores dos y tres años en los que estuvimos recibiendo denuncias. Entonces tenemos un porcentaje mayor, ¿sí? Tenemos una resolución de casos que eh, obviamente está muchísimo más estrecha en el tiempo, tenemos una eficiencia eh, para tratar este tipo de, para tratar estas situaciones, una voluntad institucional completamente distinta y también, ¿sí? También eh, mucho más apoyo, mucho más apoyo de la comunidad que está empezando a entender que este tipo, este tipo de procesos existen. Ahora, ¿por qué era para mí como importante mencionarles esto? Porque nosotros obviamente estamos conformándonos de, de, de, de errores y aciertos. Así que se si ha ido trabajando en esto y la verdad yo en este momento me siento bastante, bastante conforme ¿sí? con, con cómo se está manejando el tema del protocolo de ADBG, sin embargo no puedo decir que todavía no tengamos cosas por las que trabajar, como he venido diciendo, tenemos cuestiones específicas. Algo muy importante que se pudo conversar en este encuentro de universidades fue el tema de que, por ejemplo, las universidades grandes tienen el gran beneficio de que tienen facultades de psicología. Entonces, los protocolos, Sí, los informes de los protocolos a veces están, no a veces, sino generalmente están elaborados de la par y de la mano con personas especialistas en psicología clínica. ¿Y eso qué beneficio les da? Aparte de que el protocolo advierte que desde el inicio de, debe existir una contención, aparte de la empatía sí, con la que debemos tratar a las víctimas, debe existir una contención emocional que la debe brindar una persona que tenga ese tipo de conocimiento. Después, el acompañamiento que requiere la persona que tiene ese tipo de conocimiento, ¿sí? y después eh, conocer exactamente cómo se deben procesar este tipo de situaciones, por qué, y aquí viene una de las partes importantes de las que no hemos hablado, porque tanto la víctima como la persona que está agrediendo van a ser en algún momento reinsertados a una población. ¿Cómo nosotros vamos a reinsertar a las personas que han sido víctimas de violencia a un espacio que no consideran seguro? A un lugar físico que no consideran seguro? A una institución y a un conjunto de personas que no consideran seguro. Entonces, es necesario por ese lado. Y segundo, porque algo que no tenemos disponible en este momento, por ejemplo, es la atención a los agresores. Sí. La universidad, y es algo de lo que me puedo enorgullecer, tiene una política de celo-tolerancia completamente con el tema de eh, cualquier tipo de agresión basada en género. Sin embargo, si nosotros queremos construir una comunidad, ¿sí? si nosotros simplemente no queremos como expulsar a la persona que cometió este tipo de actos, sino que exista una reinserción, que exista un cambio dentro del paradigma de por qué es necesaria la lucha feminista, de qué es el machismo que cuando crecemos simplemente ya está ahí, no es que elegimos <ríe> pensar o ser criados de esta manera. Entonces, ahí es cuando necesitamos, es cuando necesitamos definitivamente poder, eh, poder contar ¿sí? con espacios que nos hablen de este tipo de cuestiones. Entonces, la despatriarcalización de la, que, de la que hablaba Nati hace un momento, el tema de que tengamos una transversalización dentro de todas estas cosas, va de la mano con que también podamos hacernos conscientes, eh, hacernos conscientes de cómo en nuestros espacios estamos viviendo violencia, de cómo a veces no sabemos que somos víctimas, de cómo existen espacios donde nosotros podemos hacer denuncias, de cómo las autoridades están comprometidas con reparar de manera digna, no solamente a la víctima, sino también al agresor que sigue siendo parte de una comunidad a la que va a regresar en algún momento y que por ende, para no repetir, debe tener algún tipo de cambio en su comportamiento y ese cambio en su comportamiento no debe ser un parche eh, con el que escriba tal vez un ensayo hablando de qué es el feminismo, qué es el machismo, sino que realmente le pueda significar un cambio en su vida, de cómo en este momento nosotros somos artistas, somos personas diversas y necesitamos atención específica porque sí, porque los artistas no son iguales que las personas que estudian carreras. Eh, técnicas, por ejemplo, que no son iguales que los abogados, que no son iguales que todo este tipo de carreras que tal vez requieren eh, un nivel de memorización de, de, de información y, y así es la dinámica ¿no? de cómo nosotros trabajamos con nuestras emociones y ese, y ese contacto y, esa, eh, y ese encuentro y, y, y, esa, y ese poder congraciarse con nuestras emociones también eh, significa para nosotros un proceso creativo, significa para nosotros una profesionalización, que es algo que mucha gente no entiende, ¿no? porque dice, deja las emociones en la casa porque igual estás en el trabajo, y ¿qué pasa si trabajas con tus emociones? ¿Dónde está? Entonces, entender que nosotros estamos, nosotras, nosotros y nosotras, estamos compuestos de todas estas cosas. En la encuesta que realizó el Consejo Estudiantil que empezó a realizar el consejo estudiantil en el mes de febrero una de las necesidades que se evidenciaron fue la realización de talleres por parte de la dirección de salud para hablar sobre salud mental y por qué esto es importante porque muchas eh, no mejor dicho muchas sino todas todas y todos nosotros hemos estado atravesando cosas muy difíciles que cada uno conoce cada una conoce cada uno conoce de su propio contexto que obviamente iba a suceder porque estamos en pandemia. Entonces, necesitamos hablar de salud mental, necesitamos poder evidenciar de manera clara cuando estamos siendo víctimas de violencia. Ahora que volvamos a la presencialidad, ¿cómo vamos a enfrentar, por ejemplo, la ansiedad social que se ha generado porque no queremos estar en aglomeraciones, porque durante dos años estuvimos encerrados con el susto de que el que estaba al lado nos iba a enfermar? Entonces, y esto en un contexto en el que todavía existe machismo. Entonces hay que hablar de salud mental, hay que hablar de cómo podemos evitar esa violencia y algo que decía este, una de las personas de Seneci que acompañó esta, esta, esta reunión fue que sí, cuando nosotros activamos el protocolo seguramente ya es tarde porque lo que quisiéramos es que se pudiera evitar todo tipo de violencia. ¿no? Claro que tenemos que tener mecanismos de reparación, claro que tenemos que tener mecanismos eh, sancionatorios, claro que tenemos que tener todo tipo de mecanismos, pero ojalá no tuviéramos que llegar a esos mecanismos, ojalá pudiéramos hablar de que ya no hay feminicidios, ojalá pudiéramos hablar de que ya no existe acoso callejero, sin embargo, en lo que a nuestro contexto compete, en lo que nosotros podemos actuar, es en este espacio institucional que estamos co-creando, cohabitando y en el que estamos existiendo, ¿no? Entonces, eh, para mí es intensamente... Importante, importante esto. También, bueno, y como, y como última cuestión, si ya también para terminar, porque no sé cuánto me he alargado con esto, siempre me emociona un montón. Eh, tenemos pendiente, tenemos pendiente, como dijo Nati en algún momento también en su ponencia, seguir creando espacios en los que tengamos la participación de las personas que están conformando la comunidad universitaria eh, para que nos vayamos formando. Yo creo que este proceso, este proceso de nosotros de entender cómo el contexto también nos está condicionando, es algo que hacemos de uno a uno. ¿no? Entonces, eh, poder nosotros crear espacios, por ejemplo, de formación a compañeros y compañeras eh, representantes estudiantiles es maravilloso, es algo en lo que hemos estado pensando desde el Consejo Estudiantil, eh, el tema de la reforma del protocolo, que es algo que ya hemos eh, hablado el tema de la salud mental, que es indispensable que lo hablemos, el tema de que eh, nuestra comunidad se vaya estrechando un poco más, ¿sí? Que es la imagen que yo tengo presente, por ejemplo, desde el momento en el que estábamos cerca de la institucionalización y en un momento corrió peligro. Una de las cosas más hermosas que yo vi fue cuando nos pusimos de acuerdo para no dejar morir este sueño que era graduarnos de esto, vivir de esto, porque esta es nuestra universidad, entonces, en nuestra universidad queremos que las cosas funcionen de manera que, que todos, todas y todos seamos respetados, seamos tratados dignamente, tengamos espacios seguros y, y que podamos unirnos a las luchas aunque no necesariamente tengamos, eh, aunque no necesariamente estemos como quien dice, como dijo Bradley hace un momento cuando decía que estaba incómodo porque es un hombre blanco. <risa> cisgénero, eh, propietario. ¿sí? No, no necesitas, eh, en este momento, declararte homosexual para tener idea de que hay una empatía necesaria y completamente, eh, ni siquiera necesaria, sino imprescindible para que podamos compartir estas luchas. Yo creo que esta es una lucha conjunta. Y, y, y me enorgullezco también de que seamos una universidad diversa, que, que estemos compuestos de una manera que, que en ningún lugar se ha visto. Entonces, esos retos que tenemos que enfrentar, quiero que los enfrentemos también juntos. Entonces, bueno, eh, de mi parte creo que sería eso. Voy a terminar de eh, presentar pantalla. Quiero invitar también a las personas que están aquí presentes a que, por favor, hagan todas sus preguntas, todas sus sugerencias respecto a cómo podemos reformar este protocolo, cómo podemos empezar a habitar nuevamente nuestros espacios cuando regresemos de manera presencial, cómo podemos... Eh, crear espacios seguros el momento que regresemos, ¿sí? ¿Cómo podemos apropiarnos nuevamente de, de, de lo que antes nos habíamos apropiado y ahora de pronto ya no es nuestro? ¿Y cómo podemos colaborar entre nosotros mismos para seguir construyendo este lugar, ¿sí? Que, que, que ha costado décadas de lucha también, que esté presente ahora. Entonces, bueno, eso desde mi lado. Les agradezco mucho. Eh, su atención, y no sé si me, si, si me alargo un montón, yo me emociono mucho hablando de ese tema, entonces les doy <ríe> todas las palabras. Muchísimas gracias Laura, eh, importantísimas tus, tus palabras, y quisiera rescatar eh, una frase que me llegó en realidad, eh, bueno, de todo lo importante que has dicho, eh, lo que más me llama la atención es eh, la lucha conjunta. ¿No? Eh, yo creo que, eh, como indicas, es nuestra universidad, todos hacemos la universidad, entonces la lucha es constante y es por parte de todos nosotros y, y todas las personas que estamos aquí presentes. Eh, también, como mencionas, eh, hay mucho trabajo por delante ¿no? y eh, precisamente esto conlleva a esta eh, lucha en conjunto, de que entre todos podamos sacar adelante eh, la universidad y estos espacios seguros para todas y para todos. Sí. Eh, bueno, entonces, eh, precisamente como eh, nos estaba indicando Laura, eh, queremos escuchar los aportes de los presentes precisamente para la reactivación de la mesa de género. Eh, además, quisiéramos invitarlos a, sí mismo a participar en las diferentes actividades que realizamos y en el marco de la reactivación de la mesa de género, eh, se está planificando realizar sesiones de forma mensual, las cuales eh, serán publicadas pues, de manera oportuna, eh, por todas las, las redes sociales y las vías comunicacionales institucionales. Entonces, eh, si alguien, por favor, desea tomar la palabra. Bueno, parece que, que no, no están todavía eh, dispuestos a compartir eh, alguna idea. <ríe> Entonces, eh, bueno, no hay ningún inconveniente. Eh, no sé, Natalia, si quisieras tal vez agregar algo más. Me encantaría escuchar a todas y todos los aquí presentes, sus preguntas, si tienen comentarios, dudas aportes que quisieran hacer, más que seguir hablando yo. Vamos, no sean tímidos. <ríe> Hay un montón de ex estudiantes mías y míos. Me animo quizá a dar un, un pequeño comentario. Eh, Gracias, Andrés. A riesgo de sonar un poco impertinente. Pido disculpas, he estado escuchándolas un poco con una oreja tratando de seguir y con la otra haciendo cosas que siempre tenemos pendientes, pero me parece que es algo muy interesante y muy importante todo esto, ¿no? Y solo quería comentar, porque se me vino a la cabeza y ante el silencio se dije, pues comentaré, eh, que yo en mi, en mi proyecto de investigación lo que estoy, estoy haciendo una revisión de, las, de la narrativa ecuatoriana en el periodo liberal, o sea, básicamente revisando novelas eh, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que son novelas prácticamente no estudiadas, que tuvieron una sola publicación y que no fueron comentadas. Estoy tratando como que de rescatar o ver qué cosas hay por ahí, porque hay bastante material. Y una de las cosas que me ha llamado la, la atención profundamente es, es, es justamente la forma en que esos intelectuales liberales, que, que en ese momento representarían, digamos, a la intelectualidad más progresista del, del país en su momento, ¿no?, eh, conciben o piensan la posición de la mujer en la sociedad, ¿no? Eh, porque eh, en todas estas obras que he estado explorando, eh, la visión sobre la mujer y, y cómo piensan su función, su rol social, eh, su rol moral específicamente o especialmente, es sumamente anticuado, ¿no? Eso es una cosa que a uno le suena como eh, casi bárbaro, digamos, ¿no? Y entonces eso me hace pensar que quizá eso... Y es quizá el elemento más visible, ¿no? O sea, el elemento que más me choca cuando veo esas novelas, que me parece más de otra época, más de otro mundo, ¿no? Y en cambio muchas de las otras cosas más o menos calzan con muchas de las preocupaciones que todavía se mantienen y por lo tanto eso me hacía pensar que este asunto, esta, esta transformación en, en, en, las, en la forma en que la sociedad concibe el rol de la mujer, es una de las transformaciones más significativas, más visibles y más importantes del siglo, digamos, ¿no? Porque, como digo, leo estos, estos textos y muchas cosas puedo reconocer persistencias, temas que todavía vemos más o menos de la misma manera en cuanto a la economía, en cuanto a, a diversas cosas, pero la forma en que están representados los personajes femeninos me parece una cosa que es absolutamente de otra época, ¿no? Yo simplemente quería comentarlo porque creo que esta lucha, esta, esto, esta transformación que llevan adelante las mujeres, realmente ha, ha cambiado eh, la, eh, enormemente, más de lo que creemos, ¿no? el, el, la forma como pensamos, como entendemos, como, como concebimos socialmente, colectivamente, eh, las relaciones entre géneros, o, o, o bueno, todo, todo el asunto. No Quería simplemente comentarlo porque me parece que de alguna manera aporta a, a, a mostrar cómo, cómo todo este trabajo sí tiene unos efectos muy claros y unas transformaciones que si bien eh, falta mucho por hacer, ¿no? son, son, son notables, son, son muy claros. Me parece que es visible en esta pequeña exploración que estoy haciendo y quería comentarlo nada más. Listo, muchísimas gracias Andrés por tus aportes. ¿Tal vez alguien más se anima? A ver, eh, voy a leer unos eh, comentarios que se están haciendo por el chat. Eh, tenemos de Ana Paula Coronel, indica en caso de tener clases presenciales el próximo año para esta fecha, ¿sería posible pedir permiso para ausentarse en clases para poder asistir a las marchas y tener el apoyo de la institución en eso? Nati, no sé si tal vez nos quieras eh, responder o los docentes que están aquí presentes. Bueno, eso un poco depende también de, en el marco de la libertad de cátedra que tenemos las y los docentes, eh, el nivel de apertura que tengan. Por supuesto, yo en, en mis clases, eh, claro que, que doy permiso para, para fechas de lucha, 8 de marzo, 25 de noviembre... Eh, me, me parece importante ¿no? la presencia también de todas y todos nosotros en, en las calles, también en las marchas, en el espacio público. Eh, pero bueno, también depende un poco de, de cada docente, de, de su nivel de, de apertura, de compromiso, de, de activismo. Listo, gracias. Eh, tenemos, Yo quiero hacer bueno. un, un comentario, perdón, sí, perdón este, ahí también. Eh, bueno, todavía no tenemos especificado si es que existirán, por ejemplo, eh, algunas ciertas, eh, ¿cómo se diría? Eh, ah, se me fue ahorita la palabra. Flexibilidades, sí, eso es lo que quería decir. Tendremos algunas ciertas flexibilidades ahora que regresemos a presencial respecto a cómo se tomaba la... Eh, Cómo es la asistencia eh, en nuestros semestres, ¿no? al principio cuando no teníamos pandemia y toda la cosa, no estoy clara, eh, voy a hacer la consulta directamente porque es importante, pero en todo caso, en que volviéramos eh, con, como con las antiguas reglas, tenemos ese porcentaje que nos permite faltar sin ningún inconveniente y con el cual todavía podemos eh, pasar sin ningún problema, entonces ahí habría que tener como, como ese, ese conteo. Sin embargo, si existiera, como digo, una flexibilidad tomando en cuenta de que también el contexto ha cambiado, que igual es una pregunta válida porque no, no, no lo sé yo tampoco y eso afectaría bastante también a, a varias personas que yo no sé cómo estén con sus trabajos, sus situaciones familiares, eh, sería de saberlo también para comunicarlo de manera oportuna. Eso, eso puedo comentar respecto a esa pregunta. Listo, gracias Laura. Este... Eh, espero que se hayan podido responder tu duda, Ana Paula, eh, con lo que ha mencionado tanto Natalia como Laura. Eh, Juan nos indica cómo la lucha del 8 de marzo se la puede relacionar con las diversas luchas contra el neoliberalismo en relación con la violación de múltiples derechos humanos. Bueno, es una pregunta muy muy pertinente, muy, muy importante. ¿no? Eh, me parece hoy que el movimiento feminista, que es el movimiento social más potente que existe en este momento en el sur global, en nuestra América, justamente tiene muy claro este, este concepto de la interseccionalidad de las luchas. ¿no? Eh, cómo... No se puede desligar la, las luchas por la emancipación, si ustedes quieren, de las mujeres eh, si no es también en términos de clase, en términos étnicos, en términos etarios. Eh, en términos, bueno, las, las, el, el conjunto de múltiples opresiones ¿no? que atraviesan de una manera también diferenciada a las mujeres que son, somos un sujeto heterogéneo, ¿no? que estamos atravesadas y atravesados de una manera diferenciada por la clase social, por la pertenencia étnica o a pueblos y nacionalidades, o en términos de discapacidades, eh, entre, entre, otras, entre otras opresiones, pero el tema del neoliberalismo es, es central, porque el, el neoliberalismo como un proyecto de dominación específico eh, de, de, de, la, de la burguesía, eh, sobre todo en, en, en América Latina, eh, eh, nos, nos atraviesa de manera diferente. De las mujeres. Las mujeres siempre somos las más perjudicadas por las políticas neoliberales de achicamiento del Estado, por las políticas de ajuste estructural de la economía. Somos quienes históricamente sostenemos las crisis, ¿no? somos quienes históricamente sostenemos con el, el trabajo doméstico, con el trabajo de cuidados y ahora en, en términos de, de esta pandemia lo hemos visto, ¿no? porque es una pandemia que se ha articulado con la pandemia neoliberal, en donde eh, eh, esta pandemia global que, que se articuló en el caso de Ecuador, con, en, que se dio en el marco del gobierno de, de, de Moreno, hemos visto cómo nos ha afectado, diría que en términos globales, a toda la clase trabajadora y en particular a las mujeres, ¿no? que somos este, las, las que más hemos sido empobrecidas, precarizadas, las que hemos sostenido, como digo, las, las crisis, el trabajo reproductivo, eh, y bueno, eso, eso hay, hay que tenerlo presente, en ese sentido, eh, este 8 de marzo, que es un 8 de marzo de la mujer trabajadora, ¿no? de las mujeres trabajadoras, eh, es es un, una lucha o un conjunto de múltiples luchas que se articulan con todas las resistencias a las políticas de ajuste eh, que, que se llevaron a cabo en, en gobiernos neoliberales como el de Moreno y como el de Lazo. ¿no? Listo, gracias Nati. Eh, también Laura nos complementa en el chat e indica estadísticamente en nuestro país solamente el 25% de las mujeres tiene un trabajo estable después de la pandemia. Eh, bueno, yo creo que con esta información eh, se le ha respondido a la pregunta de Juan. Juan, muchas gracias por tu consulta. Eh, tenemos una última pregunta de Byron Ceballos que nos indica de qué manera consideran se podría transversalizar el enfoque de género en nuestra práctica docente de la universidad. No quiero ser la única que responda, pero bueno, en este caso, en este conversatorio, no sé si Byron ha, ha escuchado eh, parte de nuestras ponencias, que en, en parte he trabajado este tema y, y, y es otro tema importantísimo que, que, que también lo hemos trabajado en, en otros... Eh, en otros espacios, A ver, déjame, déjame ver, eh, bueno, es una pregunta amplia, es una pregunta que no tiene una respuesta, digamos, simple, eh, en el marco de la libertad de cátedra que tenemos las y los docentes, es una respuesta siempre teórica, política, epistémica, transversalizar un enfoque feminista, una perspectiva de género eh, en nuestros contenidos, ¿no? por ejemplo, eh, en temáticas que, que, que nosotras y nosotros como docentes eh, eh, presentamos en nuestras materias, por ejemplo, importantísimo. Eh, tener, no, no presentar solamente autores hombres, blancos, cis, como decía Bradley, sino también mujeres y mujeres diversas, mujeres racializadas, mujeres de la diversidad sexual, ¿no? eh, presentar teorías feministas, qué sé yo, en, en, en transversal, yo quedo ahí, materias como política y cultura en América Latina, docentes tenemos diferentes eh, entradas, diferentes perspectivas, eh, enfoques teóricos, metodológicos en nuestras cátedras, y para mí eh, la, la temática de las mujeres, de las luchas feministas, de presentar autoras, autoras mujeres, es, es una apuesta teórico-política, ¿no? ¿Qué sé yo? Desde, eh, con el tema de, de la invasión y colonización de América Latina, que es un tema básico, trabajamos eh, a autoras fundamentales como Silvia Federici, ¿no? Como eh, en economía política, eh, yo trabajo eh, temas que dentro de, de la teoría... Eh, económica clásica, más burguesa, occidental, son muchas veces, eh, muchas veces considerados eh, enfoques menores o heterodoxos, como son, por ejemplo, economía feminista, ¿no? y que son tan centrales para, para, para tratar en nuestras materias. Eh, entonces, bueno, es, es, es un, un tema... Un tema muy interesante, un tema que, que se puede trabajar desde diferentes eh, apuestas, eh, como digo, teórico-políticas, eh, y, y es, es, es para mí un, un tema central eh, dentro de estas políticas, como dijimos, de despatriarcalización. Del, del campo educativo, de, de la educación superior, que es fuertemente androcéntrico, que es fuertemente patriarcal, que es este, eh, altamente reproduce ¿no? la episteme colonial y moderna que es binaria, que es este, racional, que es letrada y, y que tiene que ir de la mano de procesos de, de descolonización. Pero bueno... <ríe> sigamos pensando y, y, y, y debatamos esto que es un tema básico, Byron. Eh, perdón, yo también quería aportar con algo. Eh, igual me doy cuenta, por ejemplo, desde los y las estudiantes, que ellos y ellas se dan cuenta, ¿sí? Se dan cuenta cuando eh, tienen un docente que realmente como que no se dedicó tal vez a investigar. Eh, nuevas tendencias, por ejemplo, dentro de su campo de conocimiento. Se dan cuenta cuando tiene un autor y lo ha explicado 20 veces, 30 veces, eh, sin buscar otros autores. Entonces, Y me doy cuenta de que obviamente eso obedece a que hay unas bibliografías que ya son estandarizadas ¿no? respecto a los temas... Que, que están disponibles como de cada materia y toda la cosa. Entonces sí, existen unas bibliografías. Cuando tú vas a internet y buscas sobre un tema, te va a salir como generalmente ciertos libros de ciertos autores. Entonces, eh, claro, sabemos que ya como que si sí, ese conocimiento es el que sabemos que se va a reproducir y es el que se ha venido reproduciendo. Entonces ahí lo que me doy cuenta también es que poder tener eh, estas, estas prácticas con perspectiva de género exige exige eh, ciertamente eh, un tiempo, un tiempo para hacer esa, esa investigación, ¿sí? para hacer esa búsqueda, porque si bien antes eran muy invisibilizadas las autoras mujeres, todavía lo son, ¿no? pero están buscando estas formas de sobresalir dentro de sus campos de conocimiento, eh, igual eh, en este momento, que yo siento que estamos viviendo momentos históricos también en el tema de que se están, eh, se están buscando las maneras de como que este conocimiento sea ya no invisibilizado porque tenemos a la mano muchísimas muchísimas herramientas también tecnológicas del internet, nos da el tema de difusión muchísimo más, más fuerte entonces es como que ya no es necesario recurrir a una sola bibliografía o que o si yo pongo este tema no es que no voy a encontrar más autores sobre lo mismo, no entonces es, es un tema eh, es un tema de justamente poder hacer como, como esa búsqueda, hay muchas autoras que son como de este tiempo, entonces, claro, encontrar sus escritos, encontrar su información, eh, es, es, puede ser a veces incluso bastante complicado, pero se está haciendo disponible, entonces es interesante que cada vez más mujeres, por ejemplo, están incursionando en distintos campos de conocimiento y están haciendo investigación ahorita, entonces yo creo que algo que nos puede ayudar es como crear ese contacto entre esta persona que está creando el conocimiento ahora y no es alguien que escribió un libro hace 80 años, por ejemplo. <ríe> ya no tenemos la necesidad de recurrir al libro de alguien que escribió algo hace tanto tiempo porque ahora se está creando un conocimiento. Y es por lo mismo, porque en este momento se está hablando de la economía feminista, se está hablando de todas estas cosas que antes nadie hablaba, que antes nadie escribía y ahora están empezando a convertirse... Eh, en teorías de conocimiento también, no entonces para mí eso es, eso es muy importante, así que eso era algo como que quería agregar también a los y las docentes, o sea, es un tema en el que todos y todas estamos aprendiendo, si yo quisiera darle como una conclusión a eso, es algo en lo que todos y todas estamos aprendiendo, yo sé que para muchos compañeros y compañeras docentes no es fácil como que salir de la planificación que tenían hecha y decir, bueno, voy a investigar a ver qué encuentro, pero hay mucho. <risa> Entonces es algo, igual me remito a lo que decía antes, que es algo conjunto, así que nos podemos apoyar en esas cosas, porque también estas nuevas generaciones que están interesadas en el enfoque de género y están en la lucha, están buscando esa información, entonces incluso podemos cruzarnos ahí como todo lo que tengamos y, y, y es chévere igual, es chévere. Entonces, bueno, eso. Listo, gracias Laura. Eh, bueno, en el chat también Bradley nos complementa indicando que hay que despatriarcalizar y descolonizar nuestras bibliografías y sobre todo el canon. Eh, añade también, pero también el pensamiento feminista nos da varias luces importantes para repensar nuestro modelo pedagógico. Eh, finalmente tenemos eh, un comentario de Rocío Jiménez que indica, es un poco redundante o excede a este Zoom quizás mi pregunta, pero ¿cómo podríamos cotidianizar estos diálogos y que salgan hacia otros lados y no se queden en estas mesas? La militancia, pero ¿cómo lograr popularidad y que se discuta en cualquier lado sobre esto? Bueno, ahora creo que voy a empezar yo porque Nati siempre contesta primero. Bueno, primero quiero agradecer esta pregunta, quiero agradecer todas las preguntas porque cada una de ellas ha tenido... Eh, justamente una temática en la cómo podemos hacer que esto crezca, cómo podemos hacer que esto trascienda este tipo de espacios. Entonces, eh, para mí es igual, ¿no? Siento yo que esto tiene que ver con el tema de que todavía lamentablemente el género se ve como algo que nos quieren inculcar y es una teoría de alguien que... Que, que es ajeno y que no es nuestro porque antes de esto no se hablaba y porque ahora se quejan y todo eso. Son cosas que todavía escucho, lamentablemente. Y, y claro, eso nos hace sentir como que es algo súper lejano, como que aquí no pasa eso y no pasaba hasta que alguien de fuera lo dijo. no Y, y realmente el momento que nosotros empezamos a hablar de la cotidianidad o sea de que esto lamentablemente también nos pertenece todavía entonces cuando se empieza a hablar de, de esto como una cotidianidad y ya no como un tabú, o sea la violencia ya no puede ser un tabú, la violencia sexual no puede ser un tabú, el, la denuncia sobre esa violencia sexual no puede ser un tabú la, la, el hecho de que existan víctimas ¿sí? personas que conocemos que nos importan, personas que fueron víctimas de violencia sexual no puede ser un tabú porque mientras siga siendo un tabú vamos a tener vergüenza y yo creo que la vergüenza y la culpa ha sido una de las herramientas más fuertes para literalmente acallar a las personas que quieren poder trascender justamente los espacios y hablar de lo que pasa. O sea, que deje de ser incómodo que, que, que hablemos de esto. Y solo va a dejar de ser incómodo cuando podamos hablarlo en todos los espacios. Cuando nos hagamos a la costumbre de que, bueno, si bien esto existe, también tenemos una porción de esa responsabilidad, en mi caso como representante y en mi caso también como una persona que, que comprende que, que esto es una lucha, ¿sí? de, de hablarlo, de hablarlo siempre. Yo siento que, bueno, no, no sé si como que venga mucho el caso, pero para mí, eh, mis compañeros y compañeras, por ejemplo, saben que a mí me encanta como sentarme con ellos a conversar de todo tipo de cosas, ¿no? Y terminamos conversando de cosas muy interesantes que a veces tienen que ver con la pareja, con el sexo, con, con absolutamente todo. Pero eh, inevitablemente terminamos llegando, por ejemplo, a estas prácticas que se reproducen como el machismo, ¿no? Cuando a veces conversaba con mis compañeros anteriormente, yo me encontraba con que ellos sí tenían estas creencias y, y, y sentarnos a hablar de por qué eso no es así, y, y, y explicarles por ejemplo de dónde viene la lucha y como que hacer este, este desde mi enfoque no también porque yo soy alguien así como que le encanta conversar de todo esto y decir como qué opinas tú y debatamos eh, para mí eso por ejemplo me ayudó a trascender de mí hacia el espacio de mi comunidad que era mi, conjunto, o sea, mi círculo cercano de compañeros luego eso me ayudó a trascender esos diálogos y esa confianza, porque también es un tema de confianza, es un tema de que nosotros mismos seamos espacios seguros para hablar de esto, no, no desde la crítica, sino desde el ya hablemoslo, hablemoslo, porque la gente que, que no es consciente de que vive en un sistema patriarcal realmente en el fondo ni siquiera tiene la intención porque no, no es consciente, entonces es como que ¿Cómo vamos a hablar de esto cuando ellos no son conscientes? Hablándolo con calma, como ve, no es normal, pero hablemos por qué no es normal. O sea, conversémoslo así. Para mí esa personalmente ha sido como una herramienta muy valiosa, porque ahora cuando... O sea, yo siento que hay como una sororidad, una confianza eh, y, y un diálogo muy distinto desde, desde ese momento a, al día de hoy, por ejemplo, con mis personas cercanas, ¿no? Y y también con las personas que no son cercanas y en algún momento conversamos de algo, o sea, cómo nosotros podemos ayudarnos a, a abrir nuestros puntos de vista y, y, y darnos cuenta de que no tenemos todo seguro y no sabemos absolutamente todo, sino que todos llegamos a aprender, <risa> todos y todas llegamos a aprender, pero esa enseñanza tiene que ser que yo no puedo pasar por encima del otro y la otra, o sea, que, que no está bien, aunque sea un chiste que yo diga, jajaja, ja, ja, bailas como niña, o sea, ese tipo de cosas que son tan comunes, no necesariamente están bien, ¿no? Y estar atento no siempre es fácil, pero, pero, pero bueno, realmente como para mí abordarlo desde este lugar, como digo, ha sido útil. Igual respeto a todas las personas que tengan sus distintas maneras de hacerlo. Sin embargo, no sé, toda herramienta para mí sería valiosa en, en ese punto. Eso. Gracias, Lorita. Eh, Nati, tal vez quieras finalizar con esto. Bueno, es una pregunta muy buena, ¿no? Y en general, eh, cuando hablamos de despatriarcalizar el campo universitario, que tiene que ir de la mano de estos procesos de descolonización, que, que son recíprocos, también tiene que ver con algo que es central: cómo popularizamos la academia. La academia como eh, hemos conversado al inicio de esta presentación, ha sido un espacio históricamente excluyente, elitista, reservado para, eh, para, para las élites, un espacio de distinción social, como va a decir Pierre Bourdieu, un espacio de reproducción de clase, y en general esta, esta academia que muchas veces habla en difícil, que utiliza conceptos que, que no, no son eh, cotidianos, ¿no? Eh, no llegan a las grandes mayorías. Entonces es importante mencionar que en general eh, el movimiento feminista y sobre todo en los países del sur como los nuestros, no tienen un origen académico, tienen un origen precisamente eh, centrado en las luchas populares, en las luchas campesinas, en las luchas indígenas, y eh, que son eh, discusiones, son luchas, son discursos que van permeando la academia. Entonces, despatriarcalizar también, como, eh, que, que es un concepto que dijimos surge de María Galindo, que María Galindo eh, tiene como una suerte, de, tiene una crítica muy fuerte hacia la academia. ¿no? Ella te dice, bueno, este, este es un un concepto que surge en general en las calles Ella que es una eh, anarco-punk feminista eh, Y que la, ha sido expulsada sistemáticamente de la academia eh, Bueno, eh, eso me parece que es un poco también el, el desafío que tenemos Como diría Boaventura de Sousa Santos Descolonizar la universidad significa construir también una pluriversidad y una subversidad, como estos conceptos, estas teorías, estos discursos, a veces académicos que son, eh, son atractivos, pero que eh, no llegan a, a, a las grandes mayorías, tienen que también no solamente salir de la academia, sino articularse con, dijimos, las luchas que vienen, que están en las calles, que vienen de, de diversos espacios, que no son académicos, que vienen de la sociedad civil, organizada, eh, de movimientos populares, de base, de este, organizaciones, por ejemplo, eh, de feministas populares, feministas comunitarias, eh, de, de feministas ecologistas, de organizaciones LGBTs, y que tienen que vincularse. Y también está en nosotras y nosotros en, eh, como decía Laura recién, cómo en nuestros espacios eh, comunitarios, en nuestros espacios familiares, en nuestros vínculos de parejas, en nuestros vínculos que tenemos con hijos, con hijas, con padres, con madres, también eh, interpelamos ¿no? esta matriz patriarcal, colonial, de clase que... Eh, han sido muchas veces, eh, hemos sido socializadas y socializados en esas matrices, y que quizás en la academia somos muy políticamente correctos, pero en nuestras relaciones cotidianas, afectivas, eh, no las ponemos en cuestión. ¿No? Entonces eso también es, es un ejercicio que muchas veces yo creo que es conflictivo Pero que es necesario, porque en definitiva es liberador El feminismo es una teoría y una práctica emancipadora, revolucionaria No solamente elitista en términos de un discurso eh, que, se, que sí, que se está haciendo cada vez más eh, visible en la academia pero que, como digo, no llega a las grandes mayorías que están por fuera del ámbito académico. Así que es, es un desafío y es una apuesta, es una praxis, eh, no solamente personal, sino también colectiva, que nos animo a que eh, la, la, la, la, la llevemos a cabo en todos los espacios en, las, eh, en los cuales nos encontremos. Listo, muchísimas gracias Natalia. Eh, yo creo que hemos abordado todas las preguntas que nos han eh, solicitado en el chat. Eh, agradezco a todas y a todos por eh, su presencia y por sus respuestas y su atención. Eh, en nombre de la Dirección de Asuntos uh -huh. Estudiantiles y Comunidad Universitaria, damos por finalizada la jornada del día de hoy, no sin antes eh, recordarles que tenemos eh, por dos semanas en el pasaje Illingworth, eh, la exposición Flores del Guayas, de nuestra maestrante de fotografía, Andrea Sonino Cedeño. Eh, bueno, agradecerles a todos y que tengan una buena tarde. Muchas gracias.